Ramana Maharshi, uno de los religiosos hinduistas más reconocidos del siglo XX, sostenía que la idea de yo soy este cuerpo de carne y huesos es el origen de todas las demás ideas y pensamientos. Por eso, si miramos hacia adentro y nos preguntamos dónde está ese yo, todos los pensamientos, incluido el pensamiento del yo, desaparecerán y el autoconocimiento brillará de forma espontánea. El autoconocimiento es el elemento esencial para alcanzar nuestras metas, ya que influye en nuestro bienestar y es la clave para poder relacionarnos con los demás. Hoy en Crecer, contamos con dos invitados que nos van a acompañar en el camino del autoconocimiento, uno desde un plano más científico y otro más espiritual. Doctor Johnny Montero, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a... Bienvenido a nuestro programa. El doctor Montero es neurólogo y neurofisiólogo clínico. Ha sido profesor asociado de Neurología y codirector del Máster Internacional de Electrodiagnóstico Neurológico en la Universidad de Barcelona y también responsable de los departamentos de Neurofisiología y Neuromuscular en el Hospital de Belviche. El doctor Montero nos va a ayudar a comprender las caricias y las emociones desde la neurología. Doctor Montero, ¿cómo podría definirse, de una forma muy sencilla, aunque luego nos lo va a ampliar, ¿cómo podría definirse una caricia? Bueno, una caricia es una forma ancestral de contacto uh, entre los mamíferos, ¿no? el contacto físico, táctil, y que tiene una, un, una base emocional, fundamentalmente de relación, de relación entre los animales y los humanos tenemos como mamíferos uh, esta, esta facultad de poder realizar un contacto físico afectivo a través de la caricia aunque esta sea la forma táctil también se puede acariciar uno puede tener relaciones afectivas también a través de otros sentidos, de la vista por ejemplo, uh -huh. de la palabra del gesto de la actitud, y eso también son caricias, ¿no? M bonita forma de verlo, cierto, no, no había caído yo en la cuenta, cuando pensaba en caricias pensaba en táctil, pero es cierto, la, la, la caricia de una mirada, o una caricia de una palabra es, es algo muy especial, muchísimas gracias por, por a, ampliarnos ¿no? el, el punto de vista. También contamos con Albert Fita, terapeuta experto en regresiones a vidas pasadas y creador de la técnica terapéutica de conexión bioespiritual. Muy buenos días, Albert. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de estar aquí en tu programa, Saloma. Muchas gracias. Albert, ¿puede explicarnos qué es y en qué consiste la terapia regresiva? Así de una forma muy breve, aunque luego vamos a hablar de ello en ex de forma extensa. La terapia regresiva es como su nombre dice, es ir hacia atrás en esta misma vida hasta el momento del embarazo o a vidas anteriores. Ya hay mucho hoy por ejemplo trabajaba haciendo regresiones a esta misma vida pero a partir de los años 50 se ha empezado a utilizar la técnica de regresiones a vidas pasadas uh, con finalidad terapéutica. Y se trata de ir a buscar el origen, la causa originaria del problema, del conflicto que estamos padeciendo en este momento, sea psicológico, sea emocional, sea físico, sea lo tipo que sea. Soy Paloma Hornos y quiero darles mi bienvenida al programa de hoy. Contamos con dos expertos en autoconocimiento, así que sin más preámbulos, comenzamos. Para el doctor Jordi Montero nuestra experiencia en el mundo no puede explicarse solamente por un pienso luego existo sino a través de un siento luego existo. Caricias y abrazos son muestras de afecto hacia nuestros semejantes y expresan nuestros sentimientos hacia quienes queremos. Todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien y la caricia y el abrazo cumplen perfectamente esa función. Además, es el reconocimiento de la existencia de otra persona. Doctor Montero, esta necesidad de contacto ¿La te mantenemos a lo largo de nuestra vida? ¿De toda nuestra vida hasta el final? Bueno, todos los animales, prácticamente los animales que tenemos uh, una, una función social, tenemos uh, la necesidad y la, la fuerza de este tipo de relación uh, afectiva, ¿no? La relación afectiva es innecesaria para la vida en los mamíferos. Usted piense que... Yo, yo no soy un esotérico ni un ni un espiritualista, uh -huh. y un científico. Sí. ¿no? Y me baso en el libro que he escrito en el conocimiento científico del siglo XXI, en la neurociencia cognitiva y en todos los datos que nos afirman que todo lo que sucede no es más que cambios químicos y eléctricos en eh, biológicos en nuestro cerebro esto es nuestro mundo cognitivo pues bien, si nos vamos para atrás desde el punto de vista antropológico el contacto afectivo en los mamíferos es necesario para la vida si usted habla con experimentadores con, con ratas, por ejemplo le explicarán cómo una rata al nacer necesita varias horas de contacto de la madre haciendo grooming, que se llama la madre se dedica a acariciar a la recién nacida durante varias horas y si esto lo impides, esta rata no va a sobrevivir es decir, el contacto físico-afectivo de los mamíferos es esencial para la comunicación y para la vida, ¿eh? Y realmente no es prescindible. Nos llevamos dos años que con la pandemia no nos han dejado tocarnos y la mayor parte de personas hemos sufrido por esto, claro. ¿no? la, la, la dificultad de podernos tocar de una forma educada y, y cariñosa, pero todos hemos podido ver cómo era imprescindible, ¿no? ¿Y qué, qué consecuencias ha tenido para nosotros, o está teniendo, y no nos estamos dando cuenta, precisamente ese no poder tener esa sensación o ese contacto físico por, la, por el aislamiento o la situación de pandemia que hemos vivido? ¿Qué consecuencias bueno, nos puede usted, acarrear? Esto habrá que estudiarlo a partir de ahora, porque hemos tenido una experiencia que, que ha llevado mucho la atención en la sociedad. Pero, por ejemplo, ha habido estudios muy bien hechos, en en instituciones infantiles de niños abandonados en Rumanía, ya recuerdo, hace muchos años. Esto ya se publicó mm. y se vio que los niños recién nacidos en los meses de vida que no tienen contacto físico-afectivo, eh, el, el porcentaje de retraso psicomotor y de, problemas, y de problemas de aprendizaje son muchísimo más altos. ¿no? Los niños, eh, obviamente, eh, recién nacidos... Uh, y los niños de los primeros meses de vida necesitan este contacto físico afectivo, y nosotros lo continuamos necesitando toda la vida, ¿eh? nos continuamos dando la mano, nos continuamos dando sí. abrazos besos, y yo pienso que esto sobre todo desde las culturas es algo que forma parte de una actividad ancestral y habitual ¿no? un, como hacía alusión hace un instante un niño que ha crecido privado de abrazos y caricias eh, sufre un retraso en su desarrollo, pero en su desarrollo neurológico ...y emocional en ambos aspectos. Pues que usted no debe distinguir de biológico y emocional. Uh -huh. uh, las emociones las emociones son sistemas de defensa que tenemos los animales, uh, sobre todo los mamíferos... ...y la, la emoción es un sistema más de defensa, en el sentido de que procura la sobrevida y la reproducción. ¿no? Hay un serie de mecanismos de defensa como el dolor, el asco, la ira... O el, o cualquier mecanismo de miedo. Estos son mecanismos de defensa que protegen a los animales y prolongan la vida y, y facilitan la reproducción. La emoción es un mecanismo básico que tienen todos, nuestros, todos los cerebros que consiste en generar cambios, son cambios que tiene todo nuestro cuerpo y como consecuencia también nuestro cerebro ante un estímulo externo intenso esto es una emoción. Y siempre va dirigida a preservar la vida y a mejorar la reproducción. Y la emoción es la esencia, precisamente, de la función cerebral. La razón que tanto ha influido en las, las religiones monoteístas. La razón es más que un servidor de las emociones. Usted vota por una emoción. Usted se enamora sí. por una emoción. Usted eh, entiende a las demás personas y se comunica con ellas a través de emociones. Y la razón es lo que busca una serie de justificaciones. A veces verdad y a veces no, sobre todo esto. No podemos ya hablar de psicología sin hablar de biología del mm -hmm. cerebro. Efectivamente. Retomando el, el ejemplo que nos ha puesto de, de las ratas de laboratorio cuando nacen, están durante unas horas practicando grooming, haciéndose caricias para que hacia, hacia el, el, la ratita recién nacida. ¿Esas caricias, los animales también se acarician como muestra de afecto o simplemente es puro instinto de supervivencia y de mat maternidad, si podemos llamarlo de esa forma? ¿Hay, hay afecto en, en, en las muestras de afecto de los animales? si sí, usted va al zoológico, verá cómo los animales, los partenamíferos, por ejemplo, los primates, los oñinos los los, los, los, rumínidos, los gorilas, los chimpancés, están todo el rato haciendo el grooming, ¿no? que en realidad tiene una función también de, de limpieza cutánea y de, y de extraer los parásitos, pero esto es su forma de relación afectiva, es su forma de relación personal, y existe todo una... los antropólogos han estudiado muy bien todo esto, es de Val, por ejemplo, esto es actualmente es ciencia. Esto, ahora sabemos que estos animales se conectan de esta forma. Y en los humanos, la relación afectiva viene no solamente por el tacto, no solamente por los abrazos y los besos, sino también por la mirada, por ejemplo. ¿no? Existen miradas que son caricias y otras que son todo lo contrario, o los gestos faciales, o las palabras ¿no? y las actitudes. Todos estos son mecanismos de relación afectiva porque los animales nos relacionamos afectivamente, emocionalmente. Usted ¿Eh? o Cuando conoce a alguien, tarda pocos segundos en hacerse una idea hmm. de su grado sí. de sinceridad, de su fiabilidad o de todo lo contrario. ¿eh? Estas impresiones iniciales se basan en la expresión de nuestras emociones y en la capacidad que tenemos todos de poder detectar la expresión de las emociones de los demás. Los gestos de la cara, por ejemplo... Las palabras. ¿eh? Las emociones son la esencia de las relaciones humanas. Y la razón es un servidor, como esto ya lo dijo Einstein en ¿no? una de sus, de sus uh, palabras clásicas, ¿no? El doctor Jordi Montero ha publicado recientemente la obra A flor de piel, una interpretación de las caricias y emociones desde la neurología, publicado por Plataforma Actual. El doctor Montero, ¿cómo reacciona nuestro cerebro a una caricia? ¿Qué ocurre no solamente en nuestro cerebro, sino en todo nuestro organismo cuando recibimos una caricia? de pensar que no hemos de diferenciar el cerebro y el cuerpo. ¿eh? Bueno, claro, cerebro y es parte cuerpo del... son la misma identidad. Claro. Que las emociones. Las emociones pertenecen a todo este sistema. Cuando nosotros nos emocionamos, es todo nuestro cuerpo el que se emociona. Uh -huh. eh, su cuerpo suda, aumenta la temperatura, cambia el ritmo cardíaco, cambia el ritmo respiratorio, se mueven nuestras hormonas, que no son más que neurotransmisores. Y por consiguiente, en nuestro cerebro también se van a producir una serie de cambios. Que un día con las técnicas de imagen funcional, que se llama sí. la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, es posible observar actividades cerebrales ante cualquier hecho. De manera que nosotros ahora ya estamos comenzando a conocer cada vez mejor cuáles son las redes cerebrales que se activan ante cualquiera de estos fenómenos. Y evidentemente las redes cerebrales relacionadas con todos los fenómenos emocionales son cada vez mejor conocidas. No solamente con el dolor, sino también, por ejemplo, con la adicción, la sorpresa, etc. ¿no? Y vamos conociendo cada vez mejor. ¿Cuáles son las áreas cerebrales o las redes cerebrales que se activan y la actividad en todo el cuerpo con las emociones? Las emociones son un fenómeno físico y que es hasta cierto punto cada vez más medible. La caricia también, como influye o afecta o modifica nuestras emociones, también reducen el estrés. Sí, bueno, es que el estrés no es más que uno de los fenómenos. ...de nuestro cerebro emocional... Uh -huh. ...el cerebro límbico... ...es en donde se producen... ...la mayor parte de actividades... ...en todo esto que nosotros llamamos... ...ansiedad, estrés... ...la ansiedad por ejemplo... ...no es más que el miedo... ...el miedo crónico... Y, la, ...y el miedo es la actividad... ...en un área cerebral muy específica... ...que es la amígdala del óvulo temporal... Y, la, ...y el miedo es un, es un mecanismo de defensa... ...al miedo crónico le llamamos ansiedad... ...el estrés muchas veces corresponde a estos miedos inconscientes. Usted piensa que la mayor parte de funciones que se producen en nuestro sistema nervioso, que se producen en nuestro cuerpo, son inconscientes. Nosotros les buscamos explicaciones, pero su base es absolutamente inconsciente. inconsciente. En este aspecto, la, la señal la interpretación de Sigmund Freud actualmente, de, de la existencia del inconsciente, actualmente es he un hecho demostrado a través de la neurobiología de mayor parte de actividades cerebrales, se producen en un terreno que es inconsciente. Y, en cambio, es lo que nos hace tomar las decisiones. Usted, cuando pide uh, determinada comida en un restaurante, um, la está pidiendo porque su cuerpo se la está pidiendo porque necesita las proteínas, las vitaminas, los iones. Sí, sí. Y, en cambio, usted, después cuando yo le pregunte por qué ha pedido lentejas, se me inventaron la una historia y me que es que mi abuela me gustaba muchísimo. ¿no? <risa> claro. Hemos de inventarnos, porque nosotros no sabemos por qué y hemos pedido las lentejas. Nos, y nosotros cuando votamos o cuando nos enamoramos, lo estamos haciendo desde el inconsciente y no buscamos explicaciones. ¿Eh? Esto no nos tiene que espantar. Y las emociones están en todo este terreno inconsciente, emocional. Precisamente hablamos del de, de enamoramiento, ¿no? del de amor. ¿Qué relevancia tienen las caricias para reforzar nuestras relaciones de pareja? Porque está claro que nos, con, nos conecta, conectamos y nos comunicamos a través de, de abrazos, caricias, besos, etcétera. Pero concretamente, ¿cómo afectan o cómo influyen o cómo benefician nuestras relaciones sí. de pareja? En el humano esto es importantísimo, ¿no? porque la relación sexual, uh, que es fundamentalmente emocional, como debe ser, y uh, en este aspecto, pues uh, todas estas funciones, las caricias, las palabras, los gestos, la mirada, son fundamentales en la relación sexual, y existen una serie de, uh, de, de áreas cerebrales muy relacionadas con el contacto sexual, ¿no? De hecho, el orgasmo se produce en el cerebro, ¿no? Y se produce a partir de determinados estímulos que ...pueden tener una, un predominio de, de, de activación... ...en las áreas genitales, por ejemplo... ...y por consiguiente, respecto de las caricias, ascaricia... ...del contacto físico... ...de la relación sexual humana... ...esto es importantísimo... ...cuando miramos otros eh, mamíferos... ...es distinta el tipo de relación sexual... ...porque en el humano... ...la relación sexual afectiva... ...ha adquirido características muy particulares... ...de pareja, etcétera... ¿no? ...pero en cualquier caso... Cada vez conocemos mejor todos estos mecanismos emocionales ligados a la relación sexual. Y la caricia, evidentemente, es uno de los fenómenos esenciales, fundamentales ¿no? en este tipo de relación. Utilizamos a veces conceptos en, en nuestro habla cotidiana que mezclamos y no entendemos muy bien las, las diferencias y eso también nos lleva a errores de concepto. también. ¿La sensación que produce una caricia o un beso y la percepción que tenemos de ellos es lo mismo? ¿Es lo mismo sensación que percepción? No. La sensación es la entrada de un, de, una, de un un de un estímulo que genera la activación de receptores y esto no tiene nombre, es una sensación. Uno puede tener una sensación de daño, por ejemplo, o uno puede tener una sensación de calor de frío. ¿no? Después de esto se va a producir una emoción. La emoción continúa sin nombre, porque esta entrada de estímulo va a producir uh -huh. cambios en todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Y la parte más alta va a ser cuando toda esta información llega a nuestra conciencia, cuando aparece el sentimiento. El sentimiento ya es lo primero cognitivo y eso es lo que le vamos a poner nombre. Pondremos un nombre de miedo, de dolor, de amor, etcétera. Y esto va a ser una función cognitiva de nuestro sistema, de nuestra conciencia humana. No sabemos cómo es la conciencia de un perro, o de un gato, sí. o de un delfín, o de un elefante, que deben tener también su nivel de conciencia y por consiguiente sus sentimientos. Pero nadie de nosotros ha sido el elefante o perro y por consiguiente no podemos saber. ¿Qué sentimientos tienen estos animales? Sabemos los sentimientos que tenemos los humanos, que no es más que la llegada de estas emociones a, nuestro, a nuestra conciencia. Y esta es la interpretación y a lo que llamamos sentimiento. Esto es la gran aportación de Antonio Damasio, un neurólogo eminente que ahora está en California, portugués, que ha trabajado muchísimo sobre este tema y ha escrito cosas muy interesantes. El doctor Montero sostiene que todas las personas vivimos en un estado continuo de necesidad o de hambre, de caricias. Doctor Montero, ¿puede ocurrir que hoy en día con toda la tecnología que nos rodea, de hecho estamos teniendo esa entrevista a través de teléfono, conectados con Albert Fita a su vez que está conectado con nosotros por videoconferencia, ¿puede ocurrir que los mensajes de móvil y las redes sociales y la comunicación a través de internet acaben sustituyendo a las caricias reales y, y recurramos a este tipo de comunicaciones para saciar ese apetito de estímulos. Sí, hay es un tema que es interesantísimo y de gran actualidad. Hasta que la inteligencia artificial hmm. podrá también eh, valorar o, o establecer eh, emociones. ¿no? Es un tema de discusión actual y, de, y tremendo. Uh, no hará, por ejemplo, este, este el otro programa, historiador judío que ha escrito cosas tan interesantes, sí. Sapiens y, presidente eh, Homo Deus, ¿no? ha valorado muchísimo, si en el futuro los, uh, los sistemas automáticos pueden tener emociones. De hecho, es un tema que hoy está en las noticias de la prensa, si los de Google, de la inteligencia artificial, ponen emociones o no. Realmente, uh, no es imposible, y aquí estamos hablando del futuro, ¿no? Uh, de momento, lo que utilizamos en los sistemas digitales son los emoticonos, en los Whatsapps, etcétera, ¿no? Sí. Y intentamos, intentamos introducir el tema emocional en la inteligencia artificial. Pero yo pienso que esto es uno de los grandes retos y uno de los grandes uh, uno de los grandes temas a estudiar en profundidad por la neurociencia cognitiva, ¿no?, que pasará en un futuro. Pero esto es difícil. Y uh, las emociones continúan muy establecidas en el animal biológico, ¿no?, en la biología. Las emociones caminan junto a la biología. Y el gran avance, yo creo en estos momentos, definitivo, está en esta conjunción que se está produciendo entre la ciencia, la ciencia actual, y el humanismo. El humanismo y la ciencia habían andado separados desde el inicio de la Ilustración, ¿no? Y actualmente el siglo XXI está haciendo converger humanismo y ciencia. Y yo pienso que este es el tema fundamental de nuestra época. Hay quien considera, todavía, siguiendo al hilo de las emociones, considera a las mujeres como eternas guardianas de las emociones. ¿Qué opina el doctor Montero al respecto? Esto es muy cultural, es muy cultural del, de, de, de la cultura cristiana y del mordeísmo, ¿no? Hmm. El, el rol que se le ha atribuido a, a las mujeres. Pero si usted estudia otras civilizaciones y ambientes no monoteístas, el rol de las mujeres es diferente, ¿no? Es muy cultural el haber atribuido uh, a las mujeres una predominancia emocional. Evidentemente uh, se puede decir, a base de resumir, que, según, que en nuestra cultura los varones en general uh, nos hemos comportado como subnormales emocionales, ¿no? se puede decir esto y es muy divertido decir, porque realmente es parte de la verdad. Pero también está cambiando mucho el tiempo, está cambiando mucho la cultura. Y a mí me parece que no vamos a, uh, en el futuro espero, que no se establezcan diferencias en la conducta emocional entre hombres y mujeres. Esto realmente es insano. ¿no? ¿Y las emociones aument evolucionan a medida que aumentamos nuestra cultura? ...o no tiene nada que ver. Cambian. Cambian... La cultura hace una interpretación de las emociones... ...y le hace un relato... ...¿no?... ...pero las emociones están dentro nuestro... ...si usted... Uh, ...ve algo que la espanta... ...nadie podrá impedir... ...que el corazón vaya más rápido... ...que se ponga a sudar... ...que se contraigan los músculos... ...que respiren más rápidamente... ...que la boca se le seca... ...y que la, la, las pupilas uh, se dilatan... ...¿no?... ...esto es una emoción... sí y esto, esto no tiene que ver con la cultura La cultura lo que hace es interpretar esto ¿no? Y lo pueden interpretar de todas formas peregrinas ¿no? Y, y, y este será el sentimiento Y será la, la conciencia de una emoción Y lo que vamos a recordar Es lo, lo que nosotros lo, Nuestra conciencia, nuestro sentimiento Porque las emociones se viven No se recuerdan a flor de piel, una interpretación de las caricias y las emociones desde la neurología. El doctor Montero nos ayuda a descubrir la importancia del contacto a la luz de la evolución y la neurociencia. Y precisamente regresando al ámbito de la evolución. Doctor Montero, ¿evolucionamos porque se nos acarició o nos acariciamos como fruto de la evolución? No, no, no, es, no la evolución está ahí. La evolución no es la teoría de la ciencia. Y actualmente, yo pienso que los que hablan de la ciencia del futuro son los antropólogos, precisamente. Y la evolución es la única verdad que conocemos. Están los genes, y los genes producen animales que permiten que ellos se puedan reproducir y que puedan sobrevivir. Esto es la evolución. La evolución es una historia de 3.000 millones de años de vida. Y nosotros estamos ahora en una pequeñísima parte en fin, de, esta, de esta evolución del de animal, del de ser vivo. ¿no? El humano es... ...una pequeña pieza en una larguísima historia eh, evolutiva... ¿no? la que le hemos dado mucha importancia en los últimos años... ...yo pienso que el tener un conocimiento de la evolución... ...es esencial para ir entendiendo las cosas... Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y acercarnos la, al, al el mundo de las emociones, las caricias, los besos, los abrazos, las miradas, desde el punto de vista de la neurología. Muchísimas gracias por compartir ustedes, esta mañana con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Solo unos pocos pueden relatar haber regresado a vidas pasadas, pero la verdad es que cualquiera de nosotros hemos tenido una experiencia interesante en un momento relajado, recuperar un recuerdo infantil. Nuestro siguiente invitado, Albert Fita, ha realizado a lo largo de su carrera más de 2.000 sesiones de terapia regresiva en su consulta. Eh, Albert, ¿qué fue lo que despertó su interés por las regresiones a vidas pasadas? Pues, uh, mira, es curioso. Porque fue un libro, uh, un, me regalaron un libro, mmm, el biólogo Mariano Bueno, un amigo personal, uh, me regaló un libro de Brian Wise, uh, el primero que escribió, Nuestras vidas, muchos maestros, donde él uh, muestra uh, su inicio de, entrando en este mundo de las terapias reactivas. Y me fascinó y, y me, me enganchó muchísimo la fuerza de la terapia que se había... Del, del, de, la, de la situación terapéutica que se había dado con su paciente, Katherine, y que se había resuelto, pero de una manera brillante y de una manera uh, espectacular en una sola sesión. Um, y, me, y me entusiasmó también Uh, la personalidad del doctor Brian White en cuanto a su honestidad para uh, una, una equivocación podríamos decir que, que tuvo en su tu, en tu mensaje hacia la paciente uh, siguió el hilo de la paciente sin saber dónde iba y le siguió uh, y no le dijo no, no, no, no yo no te he pedido esto, te he pedido otra cosa no, no lo que hizo fue seguir el discurso y la, la iniciativa que llevaba su paciente y con una gran profesionalidad. Y luego estuvo investigando y, y quedó absolutamente descolocado porque no sabía en absoluto de qué se trataba. Y luego fue investigando y empezó a encontrar temas de, de las situaciones de revesión. Y esto es lo que a mí me, me, me cautivó, pero, pero me quedé enganchadísimo con la potencia de esta técnica terapéutica. ¿Cómo funciona una regresión? Porque hemos oído hablar de ello, de hecho usted ha escrito una fantástica obra del nacimiento al infinito, pero ¿cómo funciona? De una forma muy práctica, que, no, no que es, sino ¿cómo se hace? Pues se, puede, uh, se debe llegar a un estado de conciencia expandida, de conciencia lúcida. Y para llegar al estado de conciencia lúcida, podemos ir... A, a través de una relajación, una relajación profunda, que es esto, o se puede a, a, hacer directamente a través de, el, de a, la emoción que lleva la persona en el momento que está entrando en la sala o en el momento en que está a, hablando del tema. Cuando la persona ha conectado con su emoción y conecta de manera importante, a, como dice el doctor Cavoli, esta persona ya está en regresión, sin darse cuenta, porque ya ha conectado con su emoción actual, pero esta emoción actual uh, es, uh, la, es la consecuencia o, o el, el, la cola visible sí. de la emoción que tiene en el subconsciente que le conecta a la causa originaria que le está provocando la emoción actual. Cuando hablamos de regresión a vidas pasadas inevitablemente aparece la figura de la de la reencarnación. ¿Qué le diría Albert Fita a un escéptico sobre la reencarnación? Ah, oye. <risas> si es un escéptico pocas cosas. Pocas cosas, verdad. Decir. Sí, bueno, muchas cosas se pueden decir, pero pocas, pero pocas cosas le van a pasar. llegar, es cierto. <risas> Mira, yo empecé a hacer las, las terapias sin creer en la reencarnación y eso sí que lo puedo decir, porque veía que la técnica fuese verdad o no fuese verdad, yo al principio no creía que fuese verdad, pero con las simulaciones, con las metáforas que la persona uh, se creaba en su mente y, y sentía y vivía y experimentaba, resulta que coincidían con el problema que estaba teniendo en la vida actual y que además se solucionaba. Por tanto, es una metáfora, si queremos llamarlo así, una metáfora de el problema, que es. Una, una metáfora donde aparece la causa del problema que está padeciendo la persona actualmente. Y eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención y yo me, me volqué a empezar a estudiarlo y a aprenderlo y a practicarlo. Y al principio es eso, yo no creía en las reencarnaciones pero sí en la técnica está y un paciente que no creía no y terminó sin creer era un diabético que insulino dependiente y yo le digo bueno pero y me decía no no a mí no me cuentes historias de reencarnaciones que te he vivido o no he vivido en otra vida. Y yo pero a ver uh, si te está digo si no lo crees por qué vienes Dice, porque me funciona porque desde que estoy desde que vengo los índices de azúcar en sangre me han bajado uh, por debajo del 100. Estoy viendo las puntuaciones de 90, que hace más de tres años que no las veía. Por tanto, me, <coughs> no hace falta que me expliques que nos reencarnamos, que hemos vivido no sé qué, que no sé cuántos, no, no, no, no, no. No me cuentes rollos de estos, pero vengo porque está funcionando. Por lo tanto, una regresión es sanadora y terapéutica, no solamente una un recibir información, sino que realmente se hacen cambios en, en la realidad presente de esa persona. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que la gracia la gracia de la, de la regresión ¿eh? no es solo ir a buscar información. A ver, yo que fui uh, cuando uh, en la Edad Media, o si fui... Uh, Napoleón, sí. De... Sí, si fui un hombre primitivo, ¿en qué cavernas? Y a ver, sí a ver, y que se puede recuperar esta información, pero ¿qué haces con esta información? Claro. claro. si tú, por ejemplo, recuperas la información de que has sido Nerón y te estás disfrutando viendo quemar Roma, um, eso lo disfrutaste cuando pasó en aquel momento. Pero en, con la conciencia actual, ¿cómo te quedas? Te quedas oyendo a unas mujeres, a unos niños que se están quemando, uh, estás oliendo uh, el humo de lo, del fuego, estás viendo este fuego. ¿Cómo te quedas con la conciencia actual? Por tanto, te quedas fatal, con un sentimiento de culpabilidad terrible y muy mal, porque has perjudicado a muchísima gente. Claro. Por tanto, solo la regresión para ir a encontrar información, yo no la aconsejo. ...ha de haber la parte terapéutica... ...que es lo que estudiamos... ¿no? ...estudiamos el cómo llegar... ...pero sobre todo estudiamos... ...el cómo resolver... ...esta situación... ...de conflicto en, aquel, en, aquel, en aquella vida... ...para que nos... ...de qué nos está afectando a la vida actual... O sea, ...la parte terapéutica no es lo más importante... ...y esto no se empezó a trabajar... ...hasta los años 50... De, eh, de, ...del siglo pasado... Y, y a, a partir de entonces sí que, que se ha empezado a trabajar desde la perspectiva, las regresiones desde la perspectiva terapéutica. ¿Cómo podemos distinguir si lo que estamos experimentando, lo que está experimentando la persona que está sometiéndose o a una, una regresión, cómo distinguir si es fruto de la imaginación o es fruto del inconsciente o es una realidad o en el fondo no tiene mayor importancia? Has dicho lo último. No tiene mayor importancia. <risa> no tiene mayor importancia si ha sido verdad, si no ha sido verdad, si es una imaginación, si es una historia. Mira, uh, lo importante es lo que se representa uh -huh. y Metáfora. lo importante es que esté vinculado a su vida actual. Mira, yo tengo una paciente de quizá 35 años que me decía es que tengo algo que no me deja avanzar, que no me deja avanzar, ¿vale? Yo le he hecho la relajación y ella se ve en un lugar que está nadando, pero con como si fuese chapacote, con un, un líquido muy viscoso y que, que no podía avanzar, no podía avanzar. Yo le digo, ¿y qué es lo que no te deja avanzar? Yo pensando que era este líquido tan sí. viscoso. Bien, tú también lo has pensado, ¿eh? Claro. <risa> claro. Y ella me dice... Por tanto, aquí no hay telepatía, no hay transmisión de mi intención a su ser. Uh, me dice, uy, una bola muy grande que tengo aquí en la espalda. Y entonces yo digo, bueno, pues ¿qué es esta bola? A ver, pon tu atención en esta bola? ¿Qué es esta bola? Y me dice, uy, es mi madre. Dice, claro. Es mi madre que no me deja avanzar en, en la vida. Lo entendió, lo entendió rapidísimamente. Entonces me digo, bueno, pues ¿qué has de hacer? Y digo, pues nada, que me quito la bola que tengo en la espalda y la dejo aquí en la orilla y que se espabile mi madre. Y a partir de ese momento ella empezó a nadar y se vio nadando en unas profundidades con agua muy cristalina, con unos, con unas unos palacios debajo del agua, fantásticos. Evidentemente, todo esto es metafórico. Sí. Evidentemente, esto es imposible que lo haya vivido, por lo menos en la realidad de la Tierra. No sé si en alguna realidad de otro planeta, pero la en esa realidad, esta realidad de la, del planeta Tierra, no lo sé. Pero, por tanto, es metafórico. Y entonces, saliendo de la religión, bueno, en este de la, la, la relajación, me dice, bueno, le pregunto sobre qué pasa con su madre. Dice, mira, mi madre me tiene harta. Uh, es una persona absolutamente capaz, que sale con sus amigas, que, está, que lleva, conduce el coche, que tiene todas sus capacidades. Pero me está constantemente martirizando, diciendo, niña, uh, llama para pedir una, una, una hora a la peluquería. Llámame para ir al dentista. Llámame para ir a no sé qué. Porque no me miras qué película hacen en tal cine. Claro, no, y la de... hija se lo ha de hacer todo. Y la hija se dio cuenta en esta sola sesión. A partir de aquí, hizo un cambio brutal en su vida. Le dijo, mamá te quiero mucho, pero eres mayor. Te espalieras y yo necesito mi vida. Esa toma, esa toma de conciencia, ¿no? Sí. Podemos sí. llegar a por soñar... Tanto, por tanto, quiero decir de que a veces aparecen metáforas Claro. No es la mayoría. A veces aparecen realidad vi vivencias que la persona que lo vive no vive como absolutamente real y a veces uh, aparecen cosas que dices, bueno, pues quizá sí, quizá no. Que sea del Evidentemente todo es del subconsciente. Estas vivencias de vidas anteriores están en el subconsciente. Todo, todo es del subconsciente. ¿Podemos llegar a soñar con nuestras vidas pasadas? Sí. ¿Y cómo distinguimos sí. que, es un sue que es un sueño, a ver, cómo distinguimos que es una creación de nuestra mente llamándolo eso sueño y cómo distinguimos que realmente estamos conectando con momentos pasados? ¿Hay alguna forma o es simplemente fe? A ver, es un poco difícil porque es la persona que no ha de decidir, que no ha de ah, claro. valorar. ¿Sí? Uh, si está reviviendo o se está mm, creando, haciendo un montaje ¿eh? entonces pero en definitiva si lo que está uh, uh, experimentando ¿no? en sueños en aquel momento uh, le sirve claro, para claro. algo, pues bien claro sea mismo. y no importa si le damos un nombre u otro nombre de lo que se trata es de que sirva, de que no sirva tiene el nombre de Pedro Juan da lo mismo ¿Eh? no tiene importancia el título que le pongamos mientras alcancemos esa conciencia de, de, de ese conectamos con, con esa información ¿y los de vu? Sí. ¿son algún tipo de regresión eh, espontánea? sí, sí, sí el déjà vu es, una, es un conectar uh, con tu con tu conciencia con tu subconsciente y que te, te sube a la conciencia uh, unos flashes, unas una situaciones que cuando tú estás paseando por un lugar y dices, oh, eso ya lo he visto yo antes. Sí, eso me uh, pues estos son flashes que uh, aflorecen desde el subconsciente al reconocer uh, desde la conciencia, reconocer unos, o visionar unas situaciones y entonces se conecta con esta visión que hubo en el pasado y que sigue, con, que sigue estando en el subconsciente. Entonces, sí que es una, es una, una regresión espontánea. Sí, sí. Hablamos de, de reencarnación, hablamos de alma inevitablemente, hablamos de vidas pasadas y, y, y ¿qué es el karma? El karma, mira, como definición... Uh, prácticamente todos estamos de acuerdo el karma es aquello que tú haces, te vuelve hmm. esa es, la, es? La, definición la definición breve, común sí, sí. esa es la definición ahora, el significado y la interpretación que se da al karma es muy, es muy variado Desde, entonces ya depende de, de las escuelas, depende de los, de los grupos esotéricos o de, de, de los, de los investigadores o los estudiosos que le dan una, una, un significado u otro. Desde uh, la justicia cósmica, desde ojo por ojo, diente por diente, desde uh, tal haces, uh, tal, tal tendrás, um, pero a mí nada de todo esto no me convencía, porque pensaba, no sé, había alguna cosa que no me acababa de, de convencer, hasta que me llegó una información a través de una paciente, que una paciente me dice en relajación me dice, pero oye, ¿eso del karma qué es? Y entonces yo en aquel momento estaba bastante uh, buscando e investigando uh, cuál era el significado, uh, la interpretación, válida, que válida, válida para mí. Para, sí, claro, por supuesto. Para mí, porque para cada persona un significado uh, puede tener un significado diferente. Pero para mí no me... No, entonces digo, mira qué estás hablando con tus guías personales? ¿Tus guías espirituales? Pues pídeselo a ellos, que te van a dar más información que yo. Entonces yo, Duffy, iba a ver rápido a apuntarlo a... <risa> ¿Qué, le estaban, qué le contaban. Y le dijeron que el karma es aprendizaje. Que nos vuelve para aprendizaje. Para aprender. Y que tanto nos vuelve el karma bueno como el karma malo. Y que Uh, si no hubiese karma malo, que no volviese karma malo, a ver, el karma vuelve porque hemos hecho una cosa mal en una vida anterior. Sí. Y, y por, tanto, por tanto, si lo hemos hecho mal y no hay karma, no tenemos oportunidad de aprender. El karma nos vuelve para que podamos aprender. Porque si no, no hay esta... Este, este recuerdo o esta información o este, este comportamiento que tuvimos no nos vuelve a nosotros para que lo parezcamos para que lo trabajemos, para que lo volvamos a, a, a, a, a experimentar. Uh, si, no lo, si no nos vuelve no tenemos oportunidad de aprender y por tanto claro. no tenemos oportunidad de evolucionar. Ni de resolverlo. Y, claro, y los malos siempre serían malos. Es por un... tanto... El, el karma es muy importante y es importante para mí, desde mi punto de vista, uh, no no limpiar el karma con pases uh, uh, energéticos, porque de esa manera, si lo limpiamos, nos estamos quedando sin karma, pero también nos quedamos sin el karma bueno. O sea que normalmente se limpia todo, se va todo, karma bueno y karma malo. Por tanto, es mejor que aprendamos ese abrir la puerta tanto al karma como a la reencarnación, a todas esas vidas pasadas, en el fondo también disminuye ese miedo atávico que tenemos a la muerte. Sí, claro. claro. Saber que nos vamos reencarnando, que hemos nacido y muerto más de cuatro veces, esto nos da mucha tranquilidad. Y en la, en la sesión, una sesión terapéutica, normalmente llevamos al paciente a, a experimentar la muerte porque nos interesa por tema terapéutico. Sí. Pero en esta, en esta experiencia de la muerte, la persona se da cuenta de que no se termina todo así y que además ya sabe qué ha de hacer cuando se muera. Por tanto, el miedo agárido de, de, de, de morir ahora en esta vida, pues como que ya lo hemos experimentado en, en, en, en, un, en, una, en una butaca, pues ya no... Ya no, no no nos produce tanto miedo. Por eso va, es interesante poder tener esa experiencia. Albercita acaba de publicar con la editorial Luciérnaga la obra Del nacimiento al infinito, el camino del espíritu a través de la terapia regresiva y la conexión bioespiritual. Ahí entramos de lleno en, en, en ese aspecto más espiritual. Mm, Albert Fita, ¿qué es el alma para usted? <risa> el alma, <risa> a ver... Hay muchas interpretaciones y yo te voy a dar la mía. Claro, claro, por supuesto. Ah, sí, porque hay muchos términos así en este mundo espiritual, o sea, te digo, hay muchos términos que tienen diferentes... El mismo término le dan diferentes significados y al revés. A un mismo significado hay diferentes... a una dicen palabras, pues van. Bueno. Total, que para mí el alma, yo uh, considero que hay tres, como tres, uh, tres uh, cuerpos. El, el espiritual, bueno, el cuerpo físico, más, luego aparecería el alma y luego aparecería el espíritu. El, el espíritu sería la parte más etérea de vibración más elevada que de nuestro ser espiritual completo, el más divino, por decirlo de alguna manera. Luego, de este cuerpo, uh, de este espíritu, el espíritu decide seguir su evolución, una una parte de su evolución en el planeta Tierra y entonces una parte, un tanto por ciento, de este espíritu se desprende y entra en un círculo, en, en una rueda de una rueda de, de evolución sí. para hacer la evolución aquí en la Tierra. Entonces es en esta parte, esta parte del espíritu, el alma seguía esta parte del espíritu que baja a la tierra y que encarna en un cuerpo físico. Y es lo que anima el lo que anima el cuerpo físico. Sería el alma. Para Alberfita somos un alma que volvemos a casa, que nos vamos reencarnando en distintos cuerpos, pero la realidad es que la población mundial aumenta, entonces faltarían almas, ¿no? No, no no, no faltan almas porque hay millones y millones y trillones de entidades, de espíritus uh -huh. uh, que están haciendo su evolución por los diversos planetas, por los diversos universos, por los diversos... Y que hay unos cuantos, no todos, mucho menos, porque hay trillones, unos cuantos vienen a encarnarse aquí en la Tierra para hacer una evolución determinada aquí en la Tierra. Es que en la Tierra la evolución es muy especial porque es... Uh, perdemos la, el recuerdo de lo que somos, hay emociones hay una densidad que es lo que hablábamos con, antes con el doctor José Montero, ¿no? de las emociones pues uh, hay, estamos con unas emociones y estamos con, con una densidad muy importante también hay la dualidad aquí tenemos una un, uh, es, es dual uh, hemos perdido el, el concepto de unidad de que pertenecemos a una unidad sino que somos diferenciados cada cual es diferente de los demás <risa> uh, y tenemos toda una serie de características, el libre albedrío es otra de las características importantes de nuestro planeta, entonces todo esto le da a la Tierra unas características de universidad muy interesantes para hacer un tipo de evolución que hay muchas almas que les muchos espíritus que les interesa esta evolución, entonces no, no todos y nosotros pasamos por la Tierra, pero también hemos ido y seguiremos yendo a otros planetas, Universo, a otras sí. galaxias, a otros universos para seguir haciendo nuestra evolución como espíritu. Albert Fita es el creador de la técnica terapéutica de la conexión bioespiritual. ¿En qué consiste? ¿Es un paso más allá de la regresión? ¿Es un paso en paralelo? ¿Es un complemento? Sí, sería un paso en paralelo o un complemento. No es que sea aún más allá, ¿no? Yo no lo diría así. A ver, la conexión bioespiritual, yo lo que he hecho... Mmm, uh, vale, yo, no es que haya inventado nada especial, porque lo que he hecho ha sido recoger mucha información, que hay muchos autores que lo están diciendo, de que somos energía, de que somos conciencia, de que... Totalmente. Ver, entonces yo he ido recogiendo muchas, muchas informaciones de muchos autores y... Los he, les he dado un enfoque terapéutico y les he dado una estructura terapéutica. De alguna manera, uh, mi, mi aportación sería como la del doctor Cannon en 1950 cuando dijo, hay muchas regresiones, hacen muchas regresiones, pero vamos a darle un enfoque terapéutico a, es, a esto que está haciendo mucha gente. Y él le dio un enfoque terapéutico, le dio esta vuelta ...para poder utilizarlo... Uh, ...de una manera mucho, mucho más... Mm, sanadora. más <risas> sí, y ...sanadora. Entonces, yo lo que he hecho ha sido eso... Uh, ...hay mucha gente que conecta... Con, uh, ...con el cuerpo... ...que conecta con las energías... conecta. ...bien, yo lo que he hecho ha sido... Um, a, a ...diseñar cómo conectar... ...con los órganos... ...con las células... ...con, uh, con la, la, la conciencia superior... Con unas entidades, um, con unas entidades uh, ete, uh, energéticas que tenemos dentro del cuerpo, que les llamamos átomo-gnos, uh, célula madre o innato, entonces, a uh, poder ir a establecer una conversación con ya sea el riñón, ya sea uh, el hígado, vamos a establecer una conversación. ¿Y por qué establecemos una conversación? Porque es cada célula tiene una conciencia. Eso no me lo he inventado yo, Hay muchísima gente, la física cuántica lo está diciendo, que las células tienen conciencia. Entonces, bien, pues si tienen conciencia, vamos Como a preguntarle claro. qué le pasa al hígado. A ver, ¿qué te está pasando? Porque estás funcionando mal. Pues, a ver, dime, ¿qué te está pasando? Porque estoy preocupado por ti. Y el hígado te dice, ay. Menos mal que me vienes a hablar porque ya tenía muchas ganas de hablar contigo, porque mira, necesito esto eso y esto y esto Y entonces, claro, yo, yo le pregunto a los pacientes: a ver, de todo eso que te ha dicho, ¿tú a qué te comprometes? Y entonces, claro, se compromete en estado de relajación profunda y se compromete ante su órgano. Y entonces el órgano está la más de consenso feliz. Qué mayor compromiso que, que uno mismo con su propio cuerpo, ¿no? Además, claro, esa parte claro. que, de, que demanda algo claro, muy concreto, claro, claro, que nos ha claro, hecho claro. saber. Para mí, la, la, la, la, la técnica de la, la terapia de conciencia espiritual es, como dice un nombre, poner en conexión la parte biológica con la parte, parte espiritual. espiritual. Entonces, los juntamos. Entonces, vamos a buscar... Una, una alternativa a lo que me está pasando. Que tengo el riñón que no funciona, que tiene piedras. A ver, ¿qué es lo que te produce riñón? ¿Qué es lo que aquí te produce piedras en el, en el riñón? Pues cuando tú te enfadas y no sé qué, no sé cuánto, entonces bueno, a ver, pues yo qué puedo hacer para no enfadarme. Claro. Y también le pido, ¿qué puedo hacer para que se disuelvan estas piedras? Pues mira, para que se disuelvan las piedras, pues ...tómate una, tres infusiones de no sé qué... ...entonces te, lo, te dan las, las informaciones de cómo poderlo solucionar... ...y te dan las informaciones de para qué ha aparecido eso... ...y el por qué ha aparecido eso... ¿Sí? ...en definitiva la pregunta más importante es el para qué aparece esto ...porque cada señal del propio cuerpo nos está indicando... ...que cada síntoma del, del cuerpo nos está indicando que hay alguna cosa que no funciona bien. Hay una necesidad, ¿verdad? Para terminar las vidas pasadas o nuestra propia infancia definen o afectan o influyen en nuestra en nuestra realidad hoy en día. Y eso es una mirada, digamos, hacia el pasado. En una mirada hacia el futuro podríamos llegar a, a programar nuestro futuro. Sí. Sí, sí, sí. Es que lo estamos programando constantemente. Lo estamos programando. Con cualquier... cada decisión que tomamos, ¿no? Claro, claro. claro, Con cada decisión que tomamos, nos estamos enfocando en, una, en un futuro. En cada decisión. Por eso, se pueden hacer progresiones al futuro. Se pueden hacer, y lo he hecho. Pero hasta que no encontré la fórmula para hacer progresiones al futuro que no fuesen determinantes para ah, claro. determinantes... O, condicionantes uh, Condicionantes, mm. coaccionadoras Para la persona que las veía uh, no, no me lancé A hacer progresiones hacia el futuro Entonces lo que hago Es hacer progres Hago dos, tres o cuatro Posibilidades de progresiones Al futuro No voy a una sola claro, para que no Realidad mm. futura Sino que busco tres, dos, tres o cuatro Situaciones posibles De futuro, a ver de aquí, 5 años, 10 años, si haces la opción A, que definimos cuál es la opción A, ¿cómo te ves? En la opción B, ¿cómo te ves? En la opción C, ¿cómo te ves? Entonces, yo aquí le estoy abriendo el abanico de todas las posibilidades, de las mil posibilidades que tiene en función de cada decisión que está tomando en cada momento. Entonces, a partir de aquí sí que empecé a hacer uh, progresiones al futuro. Albert Fita, muchísimas gracias por habernos tomado de la mano y habernos llevado desde el nacimiento, cuando quiera que haya sido ese principio de los tiempos, hacia el infinito. Le deseo la mejor de las suertes con, con su obra y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros, muchas gracias muchas Paloma. Gracias. Encantado de haber estado con vosotros. El neochamanista mexicano Miguel Ruiz, autor de, entre otras obras, Los Cuatro Acuerdos, afirmaba que la mente atraviesa un largo proceso hasta descubrir su propia identidad. En ese proceso liberas tu historia personal, lo que te hace sentir seguro, hasta que finalmente comprendes lo que en verdad eres. Descubres que no eres lo que crees que eres porque nunca escogiste tus creencias ya que estaban ahí cuando naciste descubres que tampoco eres el cuerpo porque empiezas a funcionar sin él y adviertes que no eres el sueño que no eres la mente y si profundizas más te llegas a dar cuenta de que tampoco eres el alma entonces lo que descubres resulta increíble descubres que lo que eres en realidad es una fuerza la fuerza de la vida en el programa de hoy hemos descubierto muchos aspectos inadvertidos del autoconocimiento, de la fuerza de la vida. Así, de la mano del doctor Jordi Montero hemos descubierto la esencia de las emociones en el origen de nuestra conducta. Albercita nos ha guiado en una mirada hacia adentro y hacia atrás, en un viaje del nacimiento hacia el infinito. Muchísimas gracias, doctor Jordi Montero y Albercita, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los dos y, y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí